Bueno, sé que se ve mal, pero. ¡Ah! ¿Cielo, pero qué. ¡Ah! Kevin, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que hiciste? ¡Prescott! ¡Prescott! No funciona, lo intenté. Sí, madame. ¡Ven acá! ¡Rápido! Oh, no funcionaba. Kevin, ¿qué pasó? Fueron los ladrones. No fue culpa mía. ¿De verdad? Sí, y reconocí a uno, Mark, Nunca te conté de él. Esa es otra historia. Pero el caso es que iban a robar tu casa mientras no estaban. ¿Y entonces tú la inundaste? No, trataba de protegerla. ¿Inundándola? ¿Pero qué sucedió? Oiga, ¿por qué no vino cuando le llamé? ¿Prescott? ¿Usted vio a algún ladrón aquí hoy? ¿Vi ladrones? No, madame. Las alarmas estaban activadas, como siempre activaron. Tenían uno de estos. Yo no vi intrusos y excepto por algunas breves interrupciones para ir al baño, mis ojos estuvieron sobre los monitores en todo momento. ¿Cómo es que un niño...